Es que llevo la... Tío, me ha hecho lo mismo otra vez. Yo llevo lo mismo. No, pero es por un pillar de fantasma. A ah, mí me ha hecho lo mismo otra vez. He cogido la del de fusil de asalto y me suelta el sniper. Ahora luego vio el sniper en la gente partida. Oh. ¿Dónde ¿No está la tienda? Bueno. Eso estoy buscando. Aquí. He tirado algo, creo. No sé, yo tengo muy pocas placas, eh. Toma, toma. suelto aquí yo. Suelta tres ahí. ¿Cómo cruzamos? No, pero mira el mapa. No. ¿Tú no ves el mapa que hay en medio rojo? a mirarlo. Pues como que la... donde tenemos que ir no podemos llegar. Tenemos que cruzar el gas. Pero, pues irá moviendo esto, digo yo. Irán fusionando, ¿no? El gas se el gas se fusiona. Ah, mira, el gas se fusiona, dicho. Ah, no. Tiro el huevo, ya, ¿vale? Uno detrás y dos adelante. Dos detrás, eh. No ocupamos los delante que están más cerca. ¿Seguro? Sí, los veo aquí. Esperamos a los de atrás y los matamos. No sé, como veas. Acaba de caer uno. Atención, de caer uno. Sí, ¿Qué Estos creo que van a aguantarnos, eh Están en esa casa aguantándonos Voy a rotar ya por la izquierda Por eso vente por aquí a la izquierda Este edificio está. Ah, no. No está dentro ¿no? Y este también. Voy a meter a este edificio, ¿eh? Está adentro. Aquí hay placas, ¿eh? Que piro, chavales. Me voy a currar. No a... Ay. Para Arriba tiro dron. Mira, a ver. dron, ¿vale? Mira, a ver. Envía el vídeo, bro. A ver, me marca Mazobots ahí, pero... Ahí arriba siguen los dos. Y los otros vienen por donde veníamos nosotros. Están comidos en la tormenta. Si te puedes asumir a gula los mata. Aquí. Les pilla la tormenta, están dentro. Les pilla nuestra casa, eh. Están justo en la calle, enfrente. Entran, entran a nuestra casa, entran a nuestra casa. Los dos. Uno ahí y otro ahí. Los dos muertos, muy buena obra. A la izquierda, a la izquierda. Y los otros estaban en esta casa de aquí arriba, ¿eh? ¿Se ha ido José? Se acaba de ir a trabajar, acaba de decir. No lo eh. tengo muchos árboles en medio. Hay que rotar. Creo Yo voy a rotar hacia ellos para matarlos, ¿no? Hacia ellos. Sí, que sí, si no tenemos mala posi. Aquí rotamos más tranqui. Podemos incluso ir todo por derecha, ¿sabes? Bordeando y entramos por el final. Dios, chaval. Estamos muy jodidos, ¿eh? cambio de táctica Vamos a probar Están pegando ahí Un enemigo de arriba de la casa, eh Muerto Estamos fuera, eh Tienes más cara, ¿no? ¡Está frío, perdiés! Estoy dentro, ¿eh? En punto. Tienes uno encima de la casa. Sí. Tienes dos, uno en la ventana y uno en el interior. El otro lo tienes dentro de la ventana, Creo que ha saltado el de la ventana, ¿eh? Seguro que te van a pegar al lado, ¿no? ¡Cerca de vosotros! más cara no sí. no sé sí. sí. sí, ¿eh? o sea, se levanta no no no no no no no no hey, hey, hey, hey, no hey, We we uh, we not But know. Help, we we, help. we, bad, we English. Help. bad English. Bad English. Ooh. Bad English. No, oh. Don't kill. Don't kill. Don't kill. Don't kill. Don't kill. Don't kill. Don't kill. Don't oh. kill. Don't No, se me lió. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Dios! Es buena, ¡Dios! Tú? ¡Estoy roto, hermano!